hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de roxy hoy quiero traerles esta hermosa propuesta de este hermoso cintillo miren en rhinestone y alambre vamos a trabajar esta técnica con este hermoso cintillo este ya está previamente eh, casi hecho pero quiero mostrarles cómo se hace vamos a hacer una diadema diferente y en esta ocasión vamos a usar la técnica de alambre. Bien, si te gusta lo que estás viendo, por favor suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y comparte nuestro video con la persona que más te gusta. Recuerda que es muy importante cuando te suscribes y nos regales un like y también cuando compartes nuestro video para que el video tenga un mayor alcance. Bien, para empezar, los materiales que vamos a necesitar, Vamos a utilizar las pinzas y esta cortadora de alambre. Vamos a utilizar el pegamento de 6.000. Yo voy a utilizar este alambre calibre 26, pero si ustedes no tienen el 26, pueden usar el 24. Tenemos perlas de la número 4. tenemos vamos a poner esto por aquí tenemos media yarda de raiston este rhinestone mide miden aproximada aproximadamente eh, 6 milímetros de ancho este raizon este es un poco más grande de lo que usualmente usamos miren como ustedes pueden ver si sí lo pueden ver y lo pueden notar que es un poco mucho más ancho pueden verlo miren y utilizaremos solamente media yarda para esto yo voy a ocupar este cintillo o esta base de diadema en metal, también pueden usar el color de su preferencia pero yo tengo esta mano y esta mide 2 milímetros de ancho esta, esta base miren aquí dónde está si gustan pueden usar otra de su preferencia, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pegamento, el 6 Lo que yo voy a hacer es, ya mi raizón está cortado, para sujetar nuestro raizón lo que vamos a hacer es tomar un poco de pegamento, no mucho, simplemente para sujetarlo, este es el primer paso que vamos a hacer y vamos a, a poner un poco de pegamento en toda la base así de la diadema no mucho para que no se le haga un embarre y tampoco se le no se, se le pueda secar de una manera que no dure tanto y tampoco para que el rastón no se corra porque si está muy húmedo el rastón suele correrse bien pegamos y vamos a tapar nuestro axis mil. Recuerden de limpiar su axis mil. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro rails de esta forma. No importa si se hacen barras. Miren, no lo vamos a llevar que él esté unido. Vamos a hacer que él tenga esas pequeñas aberturas lo vamos a colocar así miren de esta forma miren que de esta forma es que vamos a colocar las perlas ven, ¿Ven como estoy pegando simplemente es para que se sostenga el horizon. Y mientras los raíces se sostiene y se queda pegado, ese fue el primer paso que hicimos. Y miren, y ya así está bello. Ya así podemos contemplarlo y queda hermoso. Ahora, vamos a poner este aquí, de esta forma, y lo vamos a dejar secar. Ese fue el que acabamos de hacer. Vamos a ponerlo por aquí para que él seque. Ponerlo así. Ahora este que ya está totalmente seco miren aquí donde está ahora sí vamos a trabajar con este que está seco ahora voy a poner mi pegamento por aquí aquí tenemos nuestra pinza en la plana que vamos a trabajar con ella y tenemos todo lo que viene siendo las perlas bien para esto yo voy a ocupar miren eh, yo voy a ocupar una, aproximadamente una yarda de de alambre bien si ustedes no tienen este tipo de alambre pueden utilizar el alambre 24 bien corté vamos a cortar, vamos a alar también si gustan pueden so solamente utilizar media yarda del alambre y mientras se va acabando pueden seguirlo trabajando Bien. miren, yo lo que estoy haciendo perdón miren, con esta pinza que está aquí lo que estoy haciendo es tratando de alarlo para que él no siga cogiendo esa vuelta que tiene. Bien. Ahora, yo me voy a sostener, miren. Mi alambre está aquí. Y vamos a sostenernos de esta parte. Esto aquí tiene que manejarlo con un poco de presión. Y vamos a dar una, dos y tres vuelta bien un poco de presión vamos a hacer esto miren que nos quede bien apretadito aquí como ustedes pueden ver para que no moleste a la hora de colocarnos la diadema bien ahora vamos a ir incorporando nuestra perla vamos a usar alrededor de 36 perlas en total vamos a ir poniendo unas cuantas y lo que vamos a hacer es alar nuestras perlas así de esta forma vamos a dar a llevarla miren vamos a poner la primera perla que vamos a hacer es ponerla aquí ahora llevamos nuestro alambre hasta la hasta la parte de abajo ya incorporamos una perla ahora vamos a incorporar la otra que viene siendo esta ¿ven? damos una vuelta otra perla la llevamos de esta forma damos otra vuelta Llevamos nuestra perla de esta forma y damos otra vuelta. Otra vez el paso lo repetimos y damos otra vuelta. Yo espero que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo. Aquí hay otra perla. La llevamos siempre alando nuestro alambre. Para que el alambre no moleste, miren cómo va quedando en la parte de, at de atrás. No moleste cuando tengamos que utilizar el cintillo o pongamos nuestro cintillo o nuestra diadema. Bien, ahora vamos a incorporar más perla en el alambre. otra vez hacemos el mismo proceso siempre alando el alambre una vuelta vamos a incorporar otra perla y damos repetimos el paso otra vez y este paso se repite miren qué hermoso y miren qué delicado Queda. ve que porque lo que hicimos primero fue pegar el raizon para la hora que estemos trabajando con el raizon y la moza y la perla perdón no se mueva no no se mueva y podamos trabajar bien porque tenemos que hacerle presión y tenemos que hacerle fuerza a nuestro alambre hacemos esto seguimos y continuamos. Ahora, vamos a continuar con el alambre, miren, miren, aquí yo tengo que devolverme otra vez, me voy a devolver otra vez. Miren cómo quedó mi alambre aquí. Bueno, se, lo voy a, se lo voy a mostrar. Mi alambre quedó levantado. Lo pueden ver, miren. En esta parte y en esa quedó levantado. Y yo no quiero que mi alambre quede levantado. Por eso me voy a devolver y voy a sacar las perlas. Vamos a devolvernos. aquí con esta pinza vamos a arreglar nuestro alambre para que nuestro alambre no se enrede así de esta forma ahora sostengo halo y voy a apretar así ahora vamos a incorporar las perlas pusimos anteriormente vamos a colocar 3 jalamos nuestra perla el alambre hacemos presión así de esta forma y vamos Miren aquí donde está donde cae y perfecto ya no queda levantado otra vez ponemos la perla Hacemos presión y jalamos el alambre. Bien, seguimos con las perlas. Recuerden de mirar y cada vez que trabajen, chequen su trabajo para que le quede bien. Otra vez, aseguramos nuestro, nuestra perla y jalamos. Otra vez llevamos nuestra perla hacia abajo así de esta forma miren y damos fuerza otra vez nuestra perla y así, ¿ven? como tiene que quedar entonces miren la forma de aquí abajo, aquí cuando terminen lo que pueden hacer es apretar un poquito, pero esta es la forma ideal que tiene que quedar, miren aquí donde está, que no queda nada levantado, para que el cabello no se maltrate y su trabajo quede bonito. Bien, seguimos. Si gustan pueden ponerle cristales, si gustan pueden trabajar con otro tipo de material, Pueden usar un raizón de color también. Entonces, vamos a seguir. Este paso se repite como le dije anteriormente. Bien, jalamos nuestro alambre. Y las perlas están volando. Así, de esta forma miren si en algún momento me salgo del ángulo de la cámara simplemente lo que estamos haciendo es colocarle las perlas este paso se repite todo este paso se repite todo este paso que estoy haciendo se repite hasta que terminemos aquí si su alambre se termina como este que se me está terminando lo último lo único que tienen que hacer es tomar otro poco de alambre y engancharse de esta parte de esta parte y empezar a hacerlo de nuevo o pueden también empezar a empezar aquí en el final y comenzar a hacerlo todo hasta aquí hasta que termine bien ¿Sí? porque el paso es repetido entonces yo voy a a seguir seguimos Esto es un accesorio que está muy de moda, las diademas o los cintillos como lo pueden llamar en otro país. Aquí en República Dominicana mayormente le decimos cintillo o pisapelo Y también le decimos diademas. Miren. Continuamos. Recuerden con su dedo hacer presión para que la perla se quede en su lugar y, y el, el cintillo o la base no se corra. Ah, también con el dedo así de esta forma hacemos presión también para que el alambre no tome la vuelta que tomó aquí que yo tuve que llevar tarde. el alambre se está terminando recuerden de hacerle presión con el dedo hacerle presión así, de esta forma tomamos otra perla y no se puede depetizar absolutamente nada aquí ya se está, definitivamente se terminó y lo que yo voy a hacer es miren vamos a subir y quiero que mi ganchito quede en la parte de arriba para poderlo esconder y que no moleste en el cabello entonces vamos a apretar aquí con la pinza plana y asegurar que quede dentro ven, para que no quede aquí ahora lo que voy a hacer es Empezar de este lado, vamos a empezar de este lado para continuar hasta llegar aquí, ¿Sí? eh, Da lo mismo que nos pongamos aquí para empezar y terminar, pero vamos a empezar aquí. Voy a tomar otro poco de alambre. forma, miren recuerden como cómo, cómo empezamos, empezamos de esta forma, haciendo un poquito de presión sosteniendo el alambre y damos una dos y tres vueltas, así, bien y esto que está aquí lo sostenemos bien de esta forma y lo ocultamos así, bien Ahora tomamos una perla del número 4, vamos a llevarla hasta arriba y damos una vuelta y vamos a incorporar las perlas. Vieron, ahí se lo hice de forma más despacio para que lo puedan ver mejor. Ahora estamos incorporando las perlas, ahora sí. vamos a subir. y alamos la bola, la perla, hacemos esto, tiramos una vuelta, apretamos, soltamos otra, Siempre tomando esta y vamos a llevarla. Miren, hacemos este giro y damos una otra vez. Llevamos las perlas hasta abajo. Hacemos el giro así de esta forma. Subimos la perla a la posición que queremos. Y damos una vuelta así otra vez soltamos una vamos siempre asegúrense de ver esta parte de aquí abajo que no le quede y estamos colocando la última Seguimos, vamos a incorporar más perlas. Bien. ¿Sí? Aquí vamos a hacer lo mismo. Bueno, chicas y chicos. Si te gusta lo que estás viendo, por favor, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y comparte nuestros videos. Recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like. Así. Bien. Y nos quedan varios espacios y se terminaron las perlas. Ahora vamos a buscar más perlas. Bien, aquí están las perlas que te faltan. Mira. No lo hice con perlas del número 6, porque las perlas del número 6 no le caben. Intenté hacerlo con las perlas del número 6, pero no, no había espacio suficiente para colocarlas del número 6. Así que tuvimos que poner perlas del número 4 pero si ustedes gustan pueden hacer miles de cosas otra vez y vamos a repetir el paso el paso se repite hasta que finalicemos miren recuerden hacer presión con su dedo y dar vuelta hacemos presión con el dedo y damos vuelta si estamos finalizando y terminamos de colocar la última perla miren la última perla hacemos presión con nuestro dedo y vamos a amarrar nuestro hilo miren aquí simplemente lo que vamos a hacer es solamente como empezamos aquí ya otra vez y aquí terminamos simplemente lo vamos a dar solamente son dos vueltas ¿ven? para que no se vea mucho la diferencia del libro y ahora lo que vamos a hacer es miren aquí terminamos lo vamos a llevar hasta este extremo y aquí vamos a cortar ese pedacito y con la pinza vamos a asegurar de que nuestro alambre quede dentro para que no moleste y miren y esto queda hermoso, de verdad no sé si ustedes lo puedan ver bien en la cámara o lo puedan apreciar bien pero queda muy bonito y queda muy delicado miren qué belleza este recuerden que se está secando lo dejaremos ahí que termine de secar para entonces trabajarlo bueno chicas y chicas nos vemos pronto, hasta otra entrega de Rincón de Rossi, sean creativos, vamos a inventar, vamos a crear, eh, me mandan sus diseños por DM. si ustedes ven que no conteste, estoy un poco ocupada. También les quiero hacer una invitación a todas las chicas de República Dominicana para este sábado 26 estaremos dando clase de tres tipos de diademas en 3G Duarte. Este es un anuncio que va dedicado a las chicas de República Dominicana eh, y gracias a todas las de los otros países como México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, que me siguen, Estados Unidos también por igual. Así que, se le queda a todas, nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rocio. Ya saben, suscríbanse y compartan. Bye.